Hola González, bienvenidos a este nuevo video. Eh, el día de hoy nos van a acompañar a una actividad que se hizo al aire libre para ver una película eh, infantil o en un ambiente muy familiar en un parque de aquí de Bornaví. Ahora nos tocó hacer este video aquí en el, en el exterior, cerca de una estación del Skytrain. Ajá. Esperemos que les guste este lugar y que conozcan un poquito más de este lado. Como dice Ana, vamos a conocer el día de hoy este uno de los eventos que es gratuito. Y bueno, vamos a empezarle con este video, esperemos que les guste. Algo que se menciona mucho ahorita hoy en día es el tema de que pues ya oscurece muy temprano. Como pueden ver en las imágenes, este pues ahorita lo que era en verano llegaba a oscurecer, a anochecer a eso de las 10 de la noche y ahorita, este, ya que ya estamos entrando en vísperas de lo que es el invierno, eh, este, el otoño, perdón, este, Ajá. El, el otoño, ya se empieza a oscurecer bastante temprano. Eh, cuando grabamos este video estaba obscureciendo ahí de las ocho y media, nueve de la noche. Que fue hace tres semanas. Que fue hace tres, tres semanas. Sí, como tres semanas. Hace como tres semanas y el día de hoy es 17 de septiembre, ¿verdad? Hoy es 17 de septiembre, son casi las 8 de la noche. Son las 8 y media de la noche. Ocho y media, pero sí. eh, ya empieza a oscurecer más temprano, eh, como muchos de ustedes eh, quizás no lo saben, pero aquí cuando empieza el verano, empieza a anochecer tipo 9, 10 de la noche, tenemos varias horas de luz de sol. Y conforme va disminuyendo, eh, bueno, conforme nos vamos acercando al otoño y al invierno, pues los días empiezan a ser un poco más cortos hasta que empieza a amanecer tipo 8 de la mañana y oscurece tipo 4, 4 y media. 4, 4 y media. Entonces eh, ya vemos una diferencia de 8 horas cuando 8 horas de luz, de, de sol de día durante el invierno y aproximadamente 16 horas de luz durante el verano, este es un cambio bien drástico. Sí, es, es muy marcado porque no solamente se siente el cambio de luz de día sino también de la temperatura. Como pueden ver eh, estamos llegando al parque que es el, el parque de Edmonds, es uno de los parques pues muy popular aquí en Bornaby. Eh, todo el mundo lo ubica, bueno muchos, muchos lo ubicamos y eh, justamente en este parque se hizo lo que fue este evento de la película. Ah, eh, la ventaja es que eh, al ser un evento un poco más grande de lo normal, eh, aún así pudimos encontrar estacionamiento, al principio sí nos costó trabajo y hasta dónde conseguimos. Este, pues justamente en este, que fue el, la película en la noche, no tuvimos ningún problema, donde sí nos costó un poquito fue cuando fue el día de Canadá. Ah, sí, cuando sí, sí. Cuando fuimos allá del otro lado y sí lo tuvimos que estacionarnos como unas dos, tres calles, pero en este sí fue más este, fue fácil poder encontrar el estacionamiento, simplemente este, tuvimos la oportunidad de enfrente, o sea, directamente ahí sobre ah, la calle. Bueno, y sobre todo porque era una actividad... Nocturna, por decirlo así sí, Entonces. Era a qué hora Empezó a las nueve de la noche Y terminó como once y media Me parece Sí, fue ocho y media empezó y acabó por eso de las 10 En teoría pensaba, Se, se, se tenía este diseñado Que acabara a las Once y media Pero la película, que fue la película de Lego uh -huh. Acabó por ahí de eso de las 10 diez y cuarto más o menos Y no tuvimos ningún problema Sí, solamente fue el tiempo de, de la película. Eh, algo bien padre que hemos visto aquí es el uso de las mantas. Entonces es como un básico que cuando es el verano y quizás todavía estas fechas del otoño y días que se presten, es padre llevar nuestra mantita, te llevas tus, eh, tu botana, tus snacks y puedes estar ahí eh, justamente pues mucha gente Llevaba sus sillas, llevaba sus mantitas, llevaba este, a sus pequeños justamente a disfrutar este evento. Y estuvo muy bonito porque es, aparte es un ambiente muy familiar. De repente sí llega como el olor de la persona que está fumando marihuana, no sé, un poco lejos. Pero en general no hay agresividad, no hay peleas, todo es muy, muy tranquilo y familiar e inclusive ordenado. Sí. No, sí, definitivamente es este, un lugar este, para toda la familia, eh, si bien a lo mejor que, que, que alguien esté fumando es un, uno de quizás uh, 100 quizás son muy poquitos y el espacio es muy grande, es un evento donde pueden estar este, yendo los niños, este, los adolescentes, este, los papás, y para ese entonces, para hacer toda tres semanas, no hacía tanto frío como ahorita, ¿no? Ahorita ya tenemos nuestras chamarras, ya las manos después de empezar a, a grabar el video si empiezan a sentir un poquito frías, pero eh, súper, súper chido. O sea, el clima bastante bien, la gente bastante ordenada, bastante respetuosa, marcando sus espacios para como no invadir a las otras personas. Entonces todo eso fluye de manera armónica, no hay ningún inconveniente. Eh, Sí, aparte no hay necesidad de que haya policías, es algo bien padre también, porque no vimos a ninguno, ningún policía, todo, eh, quizá haya, hay excepciones donde a lo mejor sí necesita estar como alguien allí vigilando, cuidando, pero al menos en casi todos los eventos en los que hemos ido que son más familiares, honestamente no nos ha tocado ver cosas feas y que haya policías cuidando. Entonces hay como ese esa seguridad de que tú puedes ir a un evento en la noche con tus pequeños y que todo va a estar tranquilo. Sí, este lugar es, eh, es como el lugar secundario que hace Bornavi para hacer este, eh, este show como tal, esta exhibición de películas, ya que el primero está localizado cerca de la plaza comercial de Metrotown, creo que se llama Central Square, y ahí lo hacían cada ocho días y esta ocasión le tocó ahí a Edmonds, ahí en el parque de Edmonds, eh, llevarse a cabo, y pues fue algo que fue padre, porque justamente eh, es económico, o sea, más bien es barato, es una actividad es libre, gratis. gratis, completamente gratis, y es algo que se siente bien chido, en nuestros países muy difícilmente podemos ir a un parquecito, y podemos estar con la familia, pueden estar los niños ahí corriendo, eh, algunos que no quieran ver la película pueden estar corriendo, los otros pueden estar viendo eh, este el, eh, la película y sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente el tema de la seguridad nosotros consideramos que es eh, algo que sí se nota, que es un motivo fuerte por la cual muchas personas queremos estar aquí. Ya los niños normalmente, casi todos estaban en la posición de hasta enfrente, los papás con algunos hijos estaban atrás, pero ya en la parte final pues este, te, tuvimos un poquito la oportunidad de grabar un poquito adelante para poder observar más este, pues el tipo de personas que estaban ahí ya que cuando llegamos, este, pues las luces, casi no había luces, ¿no? Pues era como que más un tema como si fuera película, como si fuera cine. Entonces no se podía ver tanto el número de personas, pero ya al final tuvimos la oportunidad de estar ahí grabando. Pues ahí varias, varias personas estaban recogiendo sus mantitas, estaban este, acomodando pues quizás sus snacks que, se, que les quedaron. Estaban limpiando. Ah, eso también muy importante. Eh, el, el, el host o, como tal, la persona que estaba organizando les dijo a las personas: Hey, por favor, este, no se olviden de eh, recoger su basura súper limpio todas las personas obedeciendo las eh, indicaciones como tal de el host para que pudieran estar este eh, limpiando y pues obviamente ahí el host decía pues no queremos que nadie este tenga que dejemos la basura para que bornaby pues siga haciendo estas actividades tú cómo ves eso de sí, la limpieza sí sí está súper padre porque <risa> bueno yo con mi súper padre <risa> Porque efectivamente hay mucha cultura acerca de la limpieza, obviamente eh, a veces no hay necesidad de que haya una persona que esté diciendo que hay que dejar el área limpia porque es algo que se fomenta aquí, inclusive eh, personas que a lo mejor planean llegar es algo que se, ya se va a ser parte de, de, de nuestros hábitos, aunque a lo mejor en nuestros países no sea tan muy fomentado aquí se hace parte de, de nuestra rutina cuando salimos a algún lado. él está reciclando las cosas como que esa parte sí funciona bastante bien y, y justamente al final del evento dijeron levanten su basura para que no nos cancelen este tipo de eventos y bueno de momento ha sido todo Gonzayas muchas gracias por estar aquí eh, sabemos que ustedes ven estos videos con las vísperas de poder llegar o estar aquí en Canadá. Las personas que ya están aquí, pues justamente ven también estos videos porque les gusta estar observando lo que hay en estos lugares este, del de país del MAPLE. Nos sentimos bastante contentos de que nos acompañen eh, y de que ustedes vean lo que pueden estar viviendo de este lado. Un lugar idóneo para estar en familia y eh, con un ambiente muy seguro. Sí, claro. Eh, bueno, <ríe> tan idóneo no lo sé, porque eh, hay cosas que pues no reemplazan lo que tenemos en nuestros países de origen, pero de verdad es un lugar que a nosotros, eh, que ahora que somos papás, nos ha encantado el tema de, pues, de poder salir con tanta libertad. Por ejemplo, ahorita, ¿no? ustedes lo están viendo, o sea, es demasiado tranquilo está la estación. Ahorita este espacio está alumbrado, pero del otro lado está este, un poco oscuro y la gente sigue pasando, ¿no? Con bicicletas, caminando y todo. Entonces, si tú eres de esas personas, o ese papá, esa mamá, que está trabajando para llegar aquí y poder tener, pues, este tipo de, de experiencias, de esta calidad de vida, deseamos de todo corazón que este sueño por el cual tú estás trabajando pues se haga realidad lo más pronto posible y poderte conocer o poder saber que ya estás de este lado. Eh, si quieren seguir viendo más videos de Canadá de cómo es la vida de este lado, no se olviden, si no están suscritos, suscribirse, este, darle like, este, compartir sus comentarios, sus vistas, eh, nos hacen eh, saber que están ahí, que están interesados en seguir viendo este tipo de producto que les ofrecemos y que de alguna manera sabemos que disfrutan. Sí, pues esto es todo por el día de hoy, no olviden suscribirse, ahí dejen sus comentarios, todos los leemos, a veces no podemos contestar todos porque pues no, no sabemos todo lo que, de lo que, cómo funciona el tema de la migración, pero lo que sabemos se los vamos a poder pues responder. De, de, de corazón más que como un paso a seguir es como compartir nuestra experiencia que es lo que hacemos en nuestro canal hagan ha, hagan que sus sueños se hagan realidad Mickey Trial bye bye González